Hola chicos, eh, estamos nuevamente en una llamada de Zoom donde eh, tenemos nuevamente a un testimonio nuevo, en este caso de Doña eh, María la cual nos va a contar cuál fue su experiencia con esta plataforma que ya hemos visto hay eh, casos documentados de que realmente se convirtió en una estafa muy buenos días, doña María, y puedes em empezar a contarnos tu testimonio. Eh, gracias, muy buenos días. Mi nombre es María, María. estoy en la Ciudad de México. Este, yo empecé a invertir por un letrero que vi en, en el teléfono de Invierta en Amazon y Gane. En ese momento que fue... Eh, más o menos finales del, del 2021, pues yo estaba atravesando una situación económicamente difícil, me quedé eh, sin trabajo desde la pandemia, me quedé con cimientos de una construcción, eh, este, yo soy profesionista independiente, entonces no tengo por tal motivo ningún retiro, ninguna jubilación, entonces se me hizo muy interesante la forma en que lo manejaban. Ya pregunté, me, vi mis datos, primero me pidieron 200 dólares, eh, me mandaron un contrato. El contrato es obviamente a favor de ellos, eh, todo, todas las cláusulas ¿Qué? son a favor de ellos. ¿Qué es lo que recuerda usted, doña María, de ese contrato? Que que qué... bueno algunos términos y condiciones así que usted recuerde sí, lo que que no, de cómo quito el video bueno ya le ayudo doña gloria le voy a quitar el audio y el video pues lo lo que recuerdo es que este básicamente nos decían que es una inversión bajo nuestro riesgo y que íbamos a tener asesoría en todo momento y este la manera como retirar el dinero este y teníamos que mandar también las tarjetas de crédito o de o comprobar eh, con, de dónde ibas a, a salir nuestro dinero eso en con el caso, fin de que ellos le pagaran a usted me imagino Sí, sí, sí. Y a mí lo que me dio confianza, digamos, es que, por ejemplo, se tomaba la foto de la tarjeta de crédito, pero se escondían los números de en medio, se tapaban para mandar la tarjeta de crédito. Entonces yo dije, ah, bueno, pues se tapa el código de verificación, esos tres numeritos, ...y se tapan los números de en medio, entonces yo dije, ah, bueno, pues, pues sin los números completos pues, no me pueden hacer ninguna tranza. Y eh, ya después que firmé el contrato, envié identificación mía, este, eh, las copias de las tarjetas y todo, me empezaron a hablar, que me pusieron al disque asesor, Román, Román Reséndice, se hacía pasar con este nombre yo en mi caso invertí en una plataforma que se llama XLN Trade Tra que ¿sale? según tengo entendido son los mismos de Ontega, y los mismos años, de Warren Sí, y todo. sí yo, yo no sabía y bueno este Román me empieza a hostigar, a hacer una lavado psicológico que mis respetos porque qué bárbaro, o sea envuelven a uno de tal claro. manera que no le dan tiempo de pensar este me mostraba mira ya vas ganando ya vas ganando y cuando me empezó a pedir más y más dinero yo le digo bueno o sea yo tengo un límite me decía no pide prestado este mira ya cuánto tienes en la plataforma y, y le digo bueno pues ya lo quiero retirar no ya ya me empezaba a dar como miedo me claro. decía no, no no este para, para que te, eh, para que puedas retirarlo te vamos a dar un bono especial y ese bono es de, no sé, 500 dólares, pero solo necesitas poner otros este, 200 más para que tengas, seas acreedor a ese bono y se incremente. Y así me trajo. Fueron eh, noviembre, diciembre, enero y febrero que yo no dormí nada. Del nervio, de dónde sacar dinero, hasta que, pues sí, me di cuenta que iba a sacar y me en el pie. Quería sacar y me ponía en el pie. Y hubo un momento en que ellos me escondieron en la plataforma, pues viene nuestro nombre, lo que vamos ganando, las ventanitas de lo que hemos invertido. Cuando uno deposita eh, en su cuenta a través, en línea, pues haya, ese es como su recibo de ellos. Pero en mis estados de cuenta bancaria, pues también están este todo, ¿no? Claro. De que yo hice esas inversiones en el estado de cuenta. También como la señora Gloria, yo tengo a dos bancos atrás de mí todo el tiempo. Ellos le, le recomendaron a usted eso, el, el tema de, de sacar dinero en préstamos, en bancos, en, sí. en hipotecar bienes, cosas por el estilo. Sí, con tal incluso de ellos... me decían, este, perdón que lo interrumpa, un día, un día me dijeron, este, pues vende tu carro, total en dos días ya tienes el dinero, vende tu carro. ¿Qué nivel de ese Sí, y otro una vez, este, porque hubo un momento en que sí nos agarramos a gritos, que era ya tanto mi, mi nerviosismo, el no dormir, el de dónde saco dinero, yo en ese momento no pensaba que era estafa. Claro. Este, me envolvía, como yo tontamente le dije que pues mis planes eran para un retiro y para pues seguir construyendo. Ellos utilizaron o sea, con, eso ese, con ese gancho, sí, claro, y, este, ya, ¿y vas a terminar tu casa, y bla, bla, bla, y todo. Este, pues sí me puse yo muy, muy mal de los nervios esos cuatro meses, también hubo otro chico que me decía, pues ve a ver a esas personas que prestan dinero, no no sé qué nombre tienen, que no son de banco. Sí, decía, los, los, ven, ven. los que hacen gota a gota, que le llaman. Sí, ajá, algo así, ve y, y total, se lo vas a pagar rápido y... Y entonces fue cuando, cuando dije, ya basta, dejé de contestarles correos, dejé de contestarles llamadas. Y dije, pues, a ver, ¿cómo? cómo ¿Cuánto este, fue el total que usted perdió, doña María? Ay, 28 mil dólares. Uf, qué fuerte. Sí, sí, sí, la mitad de ahorros que me quedaban y la mitad fue de dos bancos, que los traigo tras de mí hablándome a cada rato, entonces, este pues yo ya hice la denuncia aquí en mi ciudad y, y va muy lento, va avanzando, pero muy, muy lento. Yo entiendo que no es la única denuncia, a lo mejor hay denuncias más importantes, esto es únicamente dinero, pero a mí el detalle fue que dos veces eh, sufrí la estafa, porque okay. yo dejé de hablarles, de contestar el teléfono de... de de no contestar sus mails y como a las 15 días de eso aparece una tal eh, Rebeca Ontega yo en ese momento no sabía que existía otra plataforma llamada Ontega y esta persona se hizo pasar este, como Rebeca, me mandó un correo y me dijo ya no deposites nada te quieren estafar y yo dije ahí está como sabe no y me pidió mi teléfono y ya todas las conversaciones que tuve con ella fueron a través de teléfono, desgraciadamente no se es, me esa, esa Rebeca Ortega eh, de, de bueno que usted tampoco sabe de dónde apareció que era una extrabajadora trabajadora de, de esta gente, no era era como la parte ella se hizo pasar como la parte recaudadora de dinero Ah, okay. Y me dijo, te vamos a mandar con la CYSEC, que se escribe c y c e c ajá. Me dijo, pero necesito todos tus papeles, este los comprobantes de depósito, todo. Me dijo, te quieren estafar, ya no les deposites ni un peso más. Y pues se hizo como darme toda la confianza y como hacerse mi amiguita para ayudarme. Y finalmente sí sí me pidió dinero, que para que estaba atorada mi, mi dinero y que yo tenía que dar este, <risa> lo que es 150 mil pesos mexicanos, para en, que ella pudiera ¿En dólares cuánto es eso, Doña María? Ay, como cuánto se da. Bueno, déjame aquí pregunto ajá. ¿Cuánto sí, es 150 mil pesos mexicanos en dólares? Ajá. ¿Cuánto es 150 mil pesos mexicanos en dólares? el bueno, convertidor. Bueno, después vemos el tema bueno, para no interrumpirlo. La... Uh -huh. Ok, y este, pero que se los abonara a una cuenta X. Y entonces yo empecé a dudar, le digo esta cuenta de quién es. No, no, no, que es del contador, de aquí de la empresa, entre los dos te vamos a ayudar. Y la urgencia de depósitalo ya, depósitalo ya para que ya mañana lo mandemos a la CISEC y, este, y, y ya ellos te devuelvan tu dinero. Entonces, pues le hice los depósitos sin, sin verificar a quién le estaba haciendo yo el, el depósito, y tal que fue a una persona X, ¿no? Y entonces sí me comunicó con los de la CISEC, ellos eh, se presentaron muy formalmente… Este, en los correos que ya tenían mi dinero que mi ganancia iba a ser este, en pesos mexicanos 2 millones 400 mil y que ya me lo depositaban a finales de enero o principios de febrero todo muy serio, muy formal muy atentos, sin presionar lo totalmente opuesto a cómo fue la plataforma en un inicio entonces yo ahí me relajé ya me relajé, dije, bueno, ya me lo van a dar. Y cuando yo empiezo a, a ver es que me piden pagar el IVA, que es un impuesto mexicano, uh -huh. que para que pudieran este, sacar mi dinero de Chipre. Le digo, no, le digo, ¿yo por qué tengo que pagar un impuesto mexicano? ¿Cuánto si era lo pobre? que le estaban pidiendo, doña María? Este, 300 mil pesos mexicanos. Le digo, yo no puedo dar el IVA porque el dinero viene del extranjero. Ahí nos puso no, no. ya en el chat eh, Juan Camilo, que son ocho mil dólares. Muchas gracias, Juan Camilo. Ah, ok. Gracias, este Juan. Entonces, este, ahí dije, no, yo no tengo por qué pagar un IVA. Y entonces también empezaron a presionarme. Tiene, hasta tal día. Me mandaron una carta de, de, de Chipre, de ellos, y que el director general... Total, que yo fui aquí a, a, en México al Departamento de Hacienda y y este y me dijeron, no, o sea, aquí no te corresponde pagar. Sí te corresponde, pero cuando ya tengas el dinero y es un... ¿cómo se llama? El ISR, es otro impuesto, pero más pequeño y... Total, sí, el, el, el, el IVA, bueno, aquí se utiliza también, es eh, eh, sobre... Eh... Bienes y servicios, no sobre dineros, transferencias de dinero Ni, ni ese tipo de... de claro, de... Eso, eso fue lo que me puso sobre aviso uh -huh. Y luego también Rebeca Ontega La que me pedía dinero para la otra cuenta Me dijo, no, no, no Cuando le platiqué, oye, es que le digo Me quieren cobrar el IVA No, no, no, que eso no, solamente Se requiere una parte Y ahorita, este... Del balón sobre los impuestos y ahorita te mandamos el papel. Me mandaron un papel falso de Hacienda, que también yo los tengo demandados por eso, porque fue totalmente falso. Yo deposité, mi dinero nunca llegó a Hacienda, porque yo me apoyé con mi contador para verificar si ese dinero había entrado, porque me mandaron una captura de pantalla de... Con claro, el código de ma barras. Manipulada totalmente ese, esa, esa imagen. Sí, con código de barras y con el sí. sello de Hacienda, y yo les deposito. Y cuando voy a checar con mi contador este mi página de Hacienda, porque yo pago impuestos por mi trabajo, me dijo: aquí no hay nada. Aquí no hay nada, y averiguó, y, y pues no, nunca. Entonces yo les dije a, la, a los de que le digo, yo pagué una parte por medio de Rebeca, se pusieron como locos, como locos. Te dijimos que no le dieras ningún dinero a esa persona, este, y se conocen entre ellos, Ajá. entre ellos se conocen. Le digo, ¿usted la conoce? Sí, claro, y a eso se dedica, y, pero pues, digo, pues si ella me contactó con ustedes, y hasta ustedes me pusieron en un mail, que, que la señora esta, Rebeca, ya les había dado autorización para mi caso. Sí, yo, yo, yo lo que noto, doña María, en, en todos los casos que hemos hablado ya anteriormente, es que eh, esta gente, una vez que eh, la persona decide no seguir invirtiendo con ellos, llegan a contactarlos, personas eh, que para mí, vamos a ver, según lo que, lo que yo entiendo, esto funciona así, esta gente... Bajo el nombre de Ontega, de XLN3, de Warren Bowie, cualquiera de estos nombres, trabajan como eh, reclutadores y ellos ganan una comisión. Cuando la persona ya decide irse, ellos quedan con esos contactos y ese dinero adicional que empiezan a trabajar a la persona para disque recuperarlo, eh, ese dinero ellos vuelven a estafar una segunda vez y esto ya lo he visto en varios casos que hemos hablado anteriormente. Entonces, eh, e ese tema ya ya ya es, es como recurrente, según el testimonio que, que nos da usted, doña María. Y, y, y, y es realmente una estafa bajo otra estafa. Porque una vez que la persona decide no seguir invirtiendo, eh, ellos mismos se vuelven a contactar con, el, con la trama de recuperar el dinero y en, en realidad lo que están haciendo es volviéndole a pedir dinero a la persona que ya fue afectada. Sí, entonces, pues yo esta segunda vez eh, averigüé, de hecho, por medio de otro compañero del, del grupo, el señor Agustín me pasó correos, este, mandé un correo a Chipre, a la embajada y a la página oficial del SISEC y le dije, ¿conocen a estas personas? Me dijeron no, le digo, pues están usando su nombre para pedir dinero para estafar, me mandaron una carta y, y pues eh, finalmente metí el caso con un abogado aquí en mi ciudad. Entonces, este pero pues va muy lento todo. Él metió eh, todos los comprobantes, todos los mails, incluso tengo algunas grabaciones con ellos que al final empecé yo a grabar las llamadas de cómo me presionaban, de cómo se burlaban. Hasta en domingo, hasta en domingo me decían si ya tenía el dinero. Le digo, oiga, ¿por qué me hablan domingo? Estoy desayunando con mi familia. No, es que queremos saber si ya no nos los va a depositar. Entonces, Doña, Doña a María, disculpe cuentos. que le interrumpe. Eh, usted, luego de esa llamada, ¿me podría pasar algunos audios de los que usted grabó para yo seguir exponiendo a esta gente? Claro, claro. Me, me pone, si gusta, en el chat su, su correo y se los hago llegar. Claro, yo ahora le escribo. Uh -huh. Eh, entonces doña María, eh, vamos a ver, recapitulando, usted eh, eh, también en el, al igual que doña Gloria logró la, la lograron convencer de sacar préstamos en bancos y todo todo todo este tema. Sí, sí y ahora yo yo tenía un excelente historial crediticio, excelente, o sea yo nunca o sea, no, yo no era de usar mucho la tarjeta y la usaba y al mes siguiente pagaba todo. Y ahora, pues, también está ese tema, ¿no? De que me llaman X cantidad de veces, mi celular está en silencio, el teléfono de mi casa lo tuve que desconectar, este, porque es un acoso de parte del banco, que, que bueno, y ya, yo ya les llevé a los bancos la denuncia. Le digo, caí en un fraude y no tengo dinero. Sí. Entonces, pues... A pesar de eso me siguen hostigando, pero pues sí, yo creo que lo que más afecta, aparte de, de cuestionarnos cómo fue que caímos en eso, en esa manipulación, en ese este, estrés psicológico. Le digo, yo no dormí cuatro meses, cuatro meses yo no dormí, o sea, bajé de peso, este, pues ahorita todavía tengo otras deudas, le pedí prestado a familiares. Todavía les debo. Este, esto no se ha acabado. Claro, es esto un, un, es no se un ha tema acabado y... complicado. Pero, doña pues, María, sí, sí, sí. Eh, a, a, anímicamente yo sé que es algo difícil, es algo complicado y es eh, un tema del que no se sale, sale fácilmente, fácilmente. Pero, eh, se, pa, eh, como yo le decía anteriormente en llamadas a gente que hace este testimonio, para todo hay una solución y usted es muchísimo más grande que cualquier estafa de la que haya pasado y siempre hay gente que ha perdido muchísimo más y que ha salido de esto y yo sé que también usted, Doña María, como todos los, los, los que han dado su testimonio, tienen la capacidad y la fuerza para salir de esto y yo de verdad espero que, que todo esto se, se solucione. No va a ser pronto va a llevar su tiempo y, y, y es algo con lo que tienen que ir así asimilándose pero yo sé que todos ustedes tienen la capacidad de, de, de salir de este tema que, que realmente es complicado pero pero sí se puede sí se puede y lo único que hay que tener es un poquito de perseverancia y un poquito de fe en uno mismo para poder afrontar es, este tema eh, okay. doña maría Muchísimas gracias por su testimonio. No sé si tiene algo más que agregar a, a, a, al tema. Sí, claro. Como yo estuve este, después eh, poniéndolos en Twitter como estafadores, y en YouTube y en Facebook, pues me volvieron a conectar, ¿no? Ajá. Y que eh, querían darme un reembolso que finalmente fue el 1% y que me daban un mes en la plataforma, sin asesor, para que yo operara y pudiera sacar mi dinero este, en, en ese mes operando. Obviamente, ni siquiera toqué la plataforma, porque dije, o sea, eso del asesor es mentira, porque desde un principio que yo empecé a invertir, yo le decía al, al que daba el nombre de Román Reséndiz, que, este, que me enseñara, ¿no? porque él me decía, me hablaba en, en horas de trabajo y le decía, yo no puedo contestar ahorita, y me decía, no, de una vez entra, que mira que ahorita este, es muy bueno, y él, y él me decía, este, abre esta ventana y, y compra tanto, o cierra esta, o abre estas otras tres ventanas, y una vez a propósito me hizo perder, me dio la instrucción de cerrar una ventana en un domingo, y al día siguiente me habló y hasta me regañó. Pero, Do ¿qué hiciste, María? Entonces le digo, por pues, lo que tú me hiciste. No, es que la perdiste y si ahora hay que poner más dinero. Y... Bueno. Doña María, y luego... una, una consulta. Las Ajá. operaciones que usted hacía, esa en específico que usted me dice el día domingo, eh, ¿de qué era? Era de... Eh, algún par, dólar contra euro, era de... Sí, de, era de Nasdaq contra no sé cuál otra. Pero en ah, domingo, porque en Europa ya era lunes. Ah, ok. okay domingo okay. a las 5 de la tarde, para que en Europa ya fuera el lunes. Sí, si es que ocho, no me cuadraba el primero. tema del, del, del día, porque el, el, el, el, el, el, eso no funciona en los días los fines de semana. Ajá, entonces me dijo... En domingo a las 5 para que ahí ya sea, en Europa sean las 8 de la mañana. Sí, sí, y le digo, pues háblame. No, no, no, no, yo en domingo no trabajo y, y tú hazlo, ya te dije qué hacer. Hasta lo anoté en un papel, se lo repetí y me hizo perder a propósito. Al día siguiente me habla, lunes, ya horario de México, a las 8 de la mañana me marca y me dice, ¿qué hiciste? Que mira, qué pedo. Le digo, oye, lo que tú me dijiste no, pero mira, ahora vas a tener que poner más dinero y, y no te podemos dar lo que ya tienes por la metida de pata que hiciste. Bueno, total, este, yo los empecé a hostigar mucho a esa, a esa empresa y me hablaron y lo único que conseguí de ellos fue el reembolso del 1%, que no me sirvió para mucho porque pues tengo que pagar al, al abogado y, y las deudas de familiares. Sí, claro. Qué difícil, Doña María. Eh, de igual manera, eh, comencemos con Doña Gloria Roldán. Doña María, algún mensaje. Después de haber vivido usted todo esto que pasó, después de, de ver cuál fue el, el, el modus operandi de esta gente, ¿qué recomendación le daría usted a una persona que está pensando invertir en un tema similar a este? o que está considerando hacer una inversión en, en, en temas fraudulentos como eso. ¿Qué recomendación o qué consejo usted le daría? Bueno, pues lo que aprendí es que el dinero no se, no se gana fácilmente. No creérselo, lo que dicen de que invierte y en un mes ya vas a recuperar y vas a tener eh, triplicado lo que invertiste. Eso no pasa. Segundo, averiguar que sean brokers regulados y regulados en, en el país de origen. En este caso, Excellent Trade no, no estaba regulado en México, igual en Vanuatu o como se llame, este en Chipre. Y pues eh, y si no le saben, si no le entienden, que se salgan, porque a mí me, me dejaban a veces sola en la plataforma y, y yo no sabía si comprar si vender. O sea, es un es un tema delicado. Sí hay, porque tardíamente yo me puse a investigar cómo es que se, eh, se invierte. Pues sí hay brokers que son serios, pero hay mucho fraudulento, mucho, mucho fraudulento. Entonces, pues la verdad, este, conseguir el dinero con trabajo y con constancia, pero no, el dinero fácil no existe. Claro. Muchísimas gracias. mis intenciones fueron buenas, ¿no? Mis intenciones no eran para, no sé, ¿no? Eran para construir, para tener un retiro, y pues me quedé sin, sin construcción y sin retiro. Sí, claro, lo que pasa es que ese tipo de charlatanes lo que hacen es aprovecharse de las ilusiones que todo el mundo tiene, aspiraciones en la vida, todo el mundo tiene eh, eh, eh, ilusiones, sueños por cumplir, y ellos investigan un poquito, se empiezan a hacer amigos de las personas, que usted les empieza a dar información y ellos utilizan esa información para manipularlos y que al final usted invierta y siga metiendo dinero en este tipo de, de, de, de estafas, entonces eh, yo lo que le diría a las personas también es, no confíen en absolutamente nadie, si usted está por invertir sí. en un tema que usted no conoce mejor, no lo haga ¿por qué? porque eso es lo peor que usted puede hacer, eh, eh, y este tipo de gente también, eh, la pregunta básica, la pregunta fundamental, si ellos son asesores si ellos saben cómo funciona, si ellos tienen ese método de invertir en la bolsa de valores, dígase que Nasdaq, que lo que sea, eh, ¿por qué ellos necesitan su dinero? Si son tan buenos, ¿por qué ellos necesitan que usted meta 200 dólares, 1000 dólares, 5000 dólares, lo que sea? Eh, si ellos perfectamente podrían hacerse millonarios con ese sistema, entonces ahí es donde empieza la. Lamentablemente, como decíamos anteriormente, esta gente tiene un tema de manipulación coercitiva, un tema de manipulación eh, social y que ya tienen muy, muy, muy bien trabajado y muy bien eh, estructurado el tema de, de utilizar las palabras adecuadas para llegarle a cada persona y al final uno termina cayendo entonces hay que tener muchísimo muchísimo cuidado con eso Doña Así María, es. muchísimas gracias por su testimonio ¿Es su correo por para que puedan enviarle los audios sí se, eh, le voy a enviar un mensaje de, de Whatsapp y ahí usted me los okay. envía claro ok, bueno muchas gracias, muchas gracias que tenga un buen día igualmente